Estamos de regreso, mis amigos, con ustedes. Cuando nos fuimos a la pausa, le habíamos eh, advertido que no se fueran porque tenemos una interesantísima entrevista con Sisto Gavín, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Con Sisto vamos a conversar acerca del de inicio del año escolar que será de una manera totalmente diferente esta vez y se está pautada para el día 2 del próximo mes. Así es que en 12 días, ¿verdad?, 12 sí. estamos a 20, ¿no? 20 en 12 días. Sí. 12 días. Como ah, guardado, sí, ¿Eh? Como guardado. Ajá, ¿cómo sí. así? Como... No va? lo veía mucho en el programa. Ah, no, no, tú no me, no me había vuelto a invitar. No. no. Ajá, me invitaste atención, ayer tarde Atención, yo Joaquín. <ríe> Listo, buenos días. ¿Cómo Había estás? Había estado Robert por aquí con ustedes. Ah, bueno. Sí, sí. sí, sí. sí, sí. ¿Cómo estás? buenos días, Carolina, que está en el proceso de reproducción de la humanidad. Sí, así es. Como sí, es. debe ser, como debe ser. Sí, como debe ser. Sí es. A, a, a, a, aunque yo respeto a los otros, pero como debe ser. Bien. Amado José Rosa, Yayán, a toda la población de la región, el país y el mundo, que cada mañana se levanta viendo a de mañana. Y en especial a la comunidad educativa, que siempre está muy atenta a lo que se debate en este programa. Así, Así es. es. Gracias, Cito. Mira, ¿cómo va, ¿cómo va el desarrollo de la capacitación de los tutores o docentes vía eh, las plataformas virtuales, que en este caso son tutores? Los profesores pasan a ser tutores. ¿no? ¿Cómo va eso? Cuéntame. Bueno, si evaluamos ese proceso, podemos decir que va... Quisiéramos decir que viento en popa. Que, que, que, quisiéramos decir que, que fuera viento en popa, ¿verdad? Sin embargo, va eh, más mal que bien. No me por, por lo siguiente. No me digas sí. sí, por lo siguiente. En primer lugar, las autoridades concibieron una capacitación, una capacitación por radio y televisión que, en la cual, en primer lugar, no hay un monitoreo, ¿verdad? ¿Cómo el ministerio eh, puede monitorear? Y tener la certeza de que Sisto Gavín, para poner para ponerme para no poner a más nadie como ejemplo, está a la hora eh, ahí conectado, retroalimentado. Eh, eh, realmente no hay, no hay forma de monitorear eso. Exacto. En segundo lugar, han estado por radio y televisión durante tres y cuatro horas, prácticamente en un recetario, con las principales conceptualizaciones del currículo. Entonces, ante la situación que tenemos de emergencia, por la pandemia, lo correcto es una simplificación curricular que no implica una transformación curricular, que es otra cosa, porque una transformación curricular es transformar de fondo el contenido, los contenidos y toda la parte filosófica de un eh, de, de, y del para qué de un, de un currículum, de un programa. Exacto. Pero una simplificación implica, bueno, vamos a ver cuáles aspectos muy concretos, podemos plantear, ponerle al maestro y a la maestra eh, como programa mínimo para que desarrolle en estas circunstancia, por lo menos en este primer cuatrimestre, hasta diciembre. Sí. Pero ocurre que aún el maestro y la maestra no han recibido ese programa de simplificación curricular y estamos a 12 días de iniciar eh, la docencia y no se conoce cuál es todavía. Esa simplificación curricular que la comisión que encabeza la viceministra Lidia Pérez del Ministerio de Educación debe presentarle al maestro y la maestra. Pero algo más grave, algo más grave es por qué aquí no se trabaja la democracia, por qué el modelo tiene que ser vertical. Por, y se lo hemos dicho al propio ministro maestro Roberto Fulcar, o sea, por qué no haber consultado a los maestros y a las maestras. Los maestros y ma los maestras... Terminamos el año escolar pasado con los estudiantes, con el Ministerio Sin Plataforma, por WhatsApp y por todos los recursos que teníamos disponibles. Entonces, haberse sentado con una parte importante del Magisterio, consultarlo y escucharlo, porque el maestro es el que está en el aula y así se, re, se respeta. Entonces, se hubiese eh, elaborado una serie de materiales, de cuadernillos. Ellos han dicho que los cuadernillos estarían listos. Para el 2 de noviembre, aún no están listos. Ayer fue que comenzó el proceso de grabación de la clase modelo que ellos le han llamado de esa manera. Un docente y una docente que va a grabar una clase, que se va a transmitir por televisión y por radio en horario diferido. Y que entonces, Sisto Gavín, que va a estar en la escuela, en la escuela, solo en un aula cada maestro en su aula y entonces eh, va, va a ver esa clase y entonces es el que va a intercambiar con los estudiantes. Pero no han partido tampoco de un diagnóstico de las condiciones del internet en los centros educativos, uh -huh. ni de las condiciones. Entonces, lo que tiene que ver con el modelo de capacitación, mira lo que está ocurriendo ahora, un arroz con mango. Capacitación tecnológica uh -huh. se, ha, se ha venido en ese proceso con los facilitadores pero a partir de ayer iniciaron de manera simultánea lo que llaman la capacitación pedagógica. Pero entonces, ¿qué pasa? La capacitación a los maestros. Correcto, a los maestros sí. y maestras. Bien, muy importante aclaración. Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa capacitación a los maestros y a las maestras la están, la están planteando de manera simultánea con la tecnológica. O sea, y la están planteando en un horario muy agotador, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. O sea, es como una lata Entonces, de sardina, Están metiendo todo Si 4 horas es agotador no, frente a una computadora, de manera digital, porfa. recibiendo entrenamiento, cuando sabemos que no todo, todos los seres humanos aprendemos al mismo ritmo, porque tú no me puedes pedir a mí, que es un profesor de 24 años, en servicio. No, no espérate, espérate, espérate, espérate, 24 años de docencia. De docencia. Lo que tú acabas de decir, yo soy un profesor de 24 años, como si tú tuvieras 24 años de edad. No, ¿sí? pero espérate, amado, no, no, no comience no, a hacer ese yo, cálculo. Porque... Yo te, no, que Yo tengo que aclararle a mi público para que no se confunda. Correcto. O sea, un maestro que tiene 24 años en Ahora servicio, sí, que amado. tiene 30, que tiene 25, dime cuándo ¿Cómo tú le puedes pretender que ese maestro que no vivió la era tecnológica va a aprender al mismo ritmo del docente que tiene un año en servicio? Es igual que cuando yo tengo los tres, cuando Malo tiene 30 muchachos en la universidad y yo tengo 30 en mi aula, en la escuela o en el liceo. Está claro que uno sabe los niveles de adelanto y de atraso de los estudiantes. Claro. Entonces tú no puedes pretender que todos van a aprender de la misma manera por, claro. y al mismo ritmo. Pero además, oye, lo siguiente, no establecieron la capacitación ni por niveles ni por modalidades. O sea, el maestro de inicial está junto con el de básica. El de básica está junto con el de secundaria. El de secundaria está junto con el director, eh, y con el subdirector, y con el coordinador, y con el orientador, y con el psicólogo. Como o sea, si fueran a hacer la misma función todos. Perfecto. Sin tomar en cuenta los perfiles Oye, de las áreas, de los contenidos de esas áreas, y del de, eh, el, el docente que, que, que, que, que está en su función. Sixto. De manera que realmente... Es un proceso. Nosotros estamos sugiriendo a las autoridades que el proceso que están planteando, y hoy incluso conversé con la señora directora regional, eh, la María Lupe Bruno, por ella está en Santo Domingo, a ver si podíamos vernos hoy, pero ya nos veremos el jueves. Pero le estamos sugiriendo que esa jornada de 8 a 5 de la tarde se, se, se reduzca a 4 horas. ¿Por qué? Por lo siguiente, es que después que el maestro esté termine a las 5 de la tarde, entonces va a entrar a otra jornada con el facilitador en la capacitación tecnológica hasta las 7 u 8 de la noche. O sea, es un robot, es una máquina. Entonces la prisa nerviosa no que concibió el equipo del ministerio para imponer un 2 de noviembre, lo está cargando sobre los hombros del magisterio, sobre los hombros de la familia, sobre los hombros de los estudiantes. Y un proceso así es muy difícil que pueda tener éxito, muy difícil. Eh, Sixto que ustedes tengan conocimiento, ¿se ha hecho ya un levantamiento en las diferentes escuelas eh, con los diferentes maestros sobre lo, aquellos que tienen internet, el acceso al internet, cómo está el internet de cada maestro, cómo están los equipos, si están funcionando de manera correcta? Mira, nosotros le solicitamos al ministro por dos ocasiones. Yo estuve presente, he estado presente en las dos reuniones que ha habido con el ministro y su equipo. Uh -huh. Y el ministro a, nos, a él nosotros le solicitamos que nos entregara las encuestas que él dijo que realizó. Él le dijo al país, le comunicó al país que había encuestado a los maestros y a las maestras, que había encuestado a los padres y que había encuestado a los estudiantes y que el 98% de esos sectores había establecido que estaba de acuerdo con el 2 de noviembre para iniciar la docencia y aún no nos las ha entregado. Pero o sea, no es. Él, ¿Él nunca lo presentó esa? La ¿la hemos ni pedido. Dijo cuál es firma encuestadora bueno, utilizó? Bueno, no solo que no la presentó, la hemos pedido uh -huh. en dos ocasiones y entonces si no la hace llegar, particularmente quien les habla como miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP y presidente transicional, entonces lo, va, lo voy a hacer por escrito como establece la ley, porque se lo solicitamos en dos reuniones de manera oral y no nos las ha entregado. Pero mira. El ministerio no ha partido de un diagnóstico de las condiciones de los centros educativos, pero además no ha partido de, la, de un diagnóstico de la formación de los docentes, que también para una capacitación, lo correcto que tú digas, déjame hacer un diagnóstico para ver cómo es que hay, porque no hay un plan definido realmente, ni directores de escuelas, ni maestro, tú le preguntas si conocen el plan de simplificación curricular y no lo conocen. Cuando hablas de simplificación curricular, ¿sisto? ¿a qué te refieres? Bueno, mira, si estamos en un plan de emergencia y tú tienes, por ejemplo, eh, el currículum normal de un año escolar regular. El que ellos están acostumbrados, el que que, que estamos acostumbrados en un año escolar regular y como la pandemia cambió al mundo y al país, entonces está claro que tú debes tomar ese currículum y entonces asumir un conjunto de prioridades. Por ejemplo, si son 12 asignaturas en secundaria, por ejemplo, entonces tú dices, bueno, vamos a trabajar con cuatro, vamos a, trabajar, vamos a hacer una parte transversal del contenido, vamos a simplificar todo ese contenido, tú no tienes que ni siquiera... Ahora mismo ellos, por ejemplo, han planteado, bueno, que en esta primera etapa la educación física no estaría presente. Eh, bien, perfecto. De aquí a diciembre no estaría presente. Han dicho que para una segunda etapa. Y así hay otras áreas que la han dejado, que se puede trabajar para cuando haya semipresencialidad o, o para cuando haya presencialidad. Y priorizar entonces la, eh, el español, por ejemplo, la lengua española, priorizar las matemáticas, priorizar las ciencias sociales, priorizar las ciencias naturales y sobre todo nosotros hemos estado proponiendo que prioricemos la educación en valores. La educación en valores en valores implica un poco volver, claro, con los, con los cambios y adaptaciones de este momento, pero un poco volver a lo que era la moral y cívica. Que podamos, el ministro dijo estar de acuerdo, le llamó cátedras ciudadanas, eh, cuestión de que podamos hacer eh, una educación, implementar un modelo educativo para la vida, en esta coyuntura de emergencia. Ahora lo importante, incluso es mucho más importante ahora intercambiar con los estudiantes sobre la realidad de la pandemia, sobre su estado emocional, sobre cómo actuar en tiempo de crisis, sobre cómo una nación puede reponerse, sobre cómo los estudiantes y los maestros y la sociedad pueden aportar a, la, a cómo la sociedad puede reponerse y cómo entonces contribuir desde su casa y donde se encuentre a todo ese proceso. Es mucho más importante que tal vez tú ir a los contenidos eh, regulares eh, de un currículum en un año normal. Sí, esto. Hay Entonces, varios eso okay. es. eh, dicho esto, hemos visto algunos sectores, de hecho, la conformación de un nuevo movimiento de padres por la presencia eh, por las clases presenciales, ppp PRD, así es que se llama, donde buscan lograr que las clases se lleven a las aulas. Porque se llama PRD. Tenemos también otro conglomerado importante de padres que dicen que sus muchachos no van para la escuela. Tenemos la situación propia que has de, detallado acá sobre la, las, las dificultades que enfrentan ahora mismo el, el sistema educativo con lo de lo virtual. Planteado todo este panorama de cosas que tenemos en el momento y el inicio de docencia al 2 de noviembre, ¿qué ¿Tú entiendes qué se debe de hacer? O sea, ya la fecha está establecida. O sea, ¿qué hará la ADP? Los maestros irán a, a sus clases aún con todo esto que, que nos ha planteado y que conocemos mucho de ello. Bueno, mira, la ADP ha planteado una posición bastante responsable en el sentido siguiente. Nosotros no nos hemos opuesto eh, al inicio del año escolar ni al inicio de la docencia. Propusimos y demandamos que la docencia iniciara en enero. 2021. Eh, precisamente para haber agotado todo el proceso de formación y de capacitación, que en vez de hacerlo en dos o tres semanas, en seis semanas, como ha planteado el Ministerio, se hiciese hasta diciembre. Sin embargo, nosotros eh, no estamos opuestos a que, bueno, porque sería una, una mala cosa que la ADP se opusiera cuando tiene el compromiso de avanzar ...a pesar de las dificultades... ...ahora bien, lo que hemos advertido es... ...que es muy difícil... ...que se inicie con éxitos... ...el 2 de noviembre... ...los maestros y maestras que tienen dificultades de salud... ...que entregan su certificado médico... ...no van para los centros educativos... ...ya se lo comunicamos al señor ministro... ...tenemos maestros diabéticos... ...hipertensos... ...maestros y maestras afectados de COVID... ...que hemos tenido ya... ...más de 40 fallecidos en el país... ...por COVID-19... Y tenemos más de, de 80 profesores ahora mismo, eh, más de 400 profesores y profesoras ahora mismo contagiados en el país. Entonces, todos esos maestros que presenten dificultades no podrán ir a los centros eh, educativos. Eh, y además, eso no podrá ser eh, corrido, no podrá ser todos los días. Le hemos dicho al ministro que esto, eso tendrá que ser uno o dos días. Porque, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si van a entregar los cuadernillos, el docente puede coordinar muy bien con su estudiante, entregarle los cuadernillos a los padres, los estudiantes lo trabajan, tú puedes ver, eh, compartir una clase un día a la semana con los estudiantes y entonces en la siguiente semana te ves con ellos, y así está ocurriendo incluso a nivel superior con todas las universidades, en la manera en que vaya avanzando el proceso. Así Nosotros es. estamos comprometidos, pero advirtiendo que no es responsabilidad del magisterio cuando esto fracase. Porque Cito. ahorita ahorita viene Educa, que, eh, que no tiene nada que ver con pedagogía ni con educación, y sin embargo es la institución que está regenteando todo ese proceso. Y qué pena que el ministro Roberto Fulcari, este gobierno, se haya unido al sector eh, privado a sector través empresarial. De y empresarial, sí. y no haya tomado en cuenta a el magisterio y a los demás y a las instituciones que forman al magisterio, como es el INAFOCAN como es el IFODOSO, como es la UAS que la dejaron fuera también la UAS tiene una licenciatura en informática sí. y una maestría en tecnología educativa, sí. y ni siquiera tomaron en cuenta no solo la UAS, sino a los propios profesores de informática de las escuelas no lo tomaron en cuenta para entrenar a los otros compañeros eso sí. implica negocio eso dice que los 50 mil millones de pesos de que se ha hablado que, que conlleva este plan realmente habla de imponer el negocio y el dinero por encima de la educación. Cito, eh, decías al principio cómo eh, que el, el, el maestro iba a acudir a su aula. ¿Cómo se va a desarrollar esa parte? Porque no entendí no entendí bien. Es decir que eso significa que las clases no, no la va a impartir desde su hogar, sino de, va a ir a la escuela obligatoriamente. Una parte de los docentes uh -huh. eh, irían es lo que ha planteado el ministerio, okay. iría a la escuela. El maestro modelo va a grabar la clase, se transmitirá por televisión y por radio. Entonces, el docente que esté en el aula es el que va a tener el intercambio virtual desde su, desde su lacto con los estudiantes y es el que va a reflexionar y a asignar las tareas que ha, eh, de la clase tomada de la, de la clase que ha impartido el profesor modelo habrá dos profesores entonces por clase correcto uno en el centro educativo y el que va a grabar la clase modelo que va a ser diferida por eh, va a ser transmitida sí. por diferente en horario diferido ahora bien yeah. eso también tiene sus sus bemoles porque Uf. por ejemplo en primer lugar la brecha del internet la, el propio ministro acaba de, de, prácticamente de desmentirse a sí mismo Porque cuando hizo el encuentro con los propietarios De los principales medios de televisivos del país Él mismo señaló que eh, no hay forma de conectar a internet Que solo el 15% de los estudiantes O sea, de 2.2 millones de estudiantes Solo 350 mil Que es más o menos el 15% de esa cantidad Es en lo que pudiera conectarse a internet pero, y que lo, todo lo demás sería radio y televisión. Pero hay lugares en este país que tú tienes que llevarle la televisión y tienes que llevarle la radio ah, para no. que pueda tenerlo. Hemos visto reportajes, para no hablar de sí, pueblos muy sí, lejanos, sí, como Asua, sí, hay lugares, que ni siquiera eso lo tienen. Hay tiene. lugares que el tendido eléctrico... Y no hay local, energía eléctrica. Que no hay nada, que y no hay, hay energía, nada. energía eléctrica. Pero hay aquí mismo en Aranjo Dulce. Correcto, aquí o sea, ahí mismo. no hay luz. Entonces, ¿cómo va? ¿Cómo, eh, ¿Por qué haber asumido un plan tan deprisa? Solo lo justifica el negocio y el dinero que sí. está de por medio con los organismos internacionales como el PNUD, que tampoco sabe de pedagogía y no tiene experiencia de pedagogía, ni educa tampoco. Y la inversión, pero además, pregunte si le han entregado un alato a un estudiante a 12 días del 2 de noviembre. ¿No lo han entregado a los estudiantes todavía? Lo, a los estudiantes que le entregaron anteriormente con el plan de República Digital... Sí. Esos tienen computadoras, pero la gran mayoría están de estar taladas ya. Y entonces todavía los estudiantes no han recibido las computadoras tampoco. A 12 días de iniciar la docencia. Sixto, dos preguntas eh, que eh, tengo, ¿verdad? ¿Es cierto que hay maestros que todavía no han recibido la primera capacitación? Así es, pero miles, miles, porque colapsa Bócalo. todos los días la plataforma. Mira una foto aquí. De, ¿Cuál es la foto que vamos a ver si la podemos o sea, lograr? lo que yo le decía, lo vengo diciendo ese tiempo. Vamos a ver, a ver si podemos. Hay maestros que no han recibido lograr. la. Lo dijo él, no yo. No no. no hay maestros que tenemos... no han recibido la capacitación hoy, a es... 12 días de inicio del año escolar. Es, es que nosotros tenemos la. ¿Eh? Vamos a ver, podremos coger esa sí, foto sí, ahí. No, claro, ahí, son... no. ahí. Cámara de alta definición, eso no lo. Ahí. En el estadio, sí. no día, sí. Míralo ahí. Míralo ahí. Es Ese es, dice error. Sí. Error. Colapsó la plataforma. Entonces sí. hay todos los días. <risa> y todos pero, los días. Pero todavía lo y cuando no tú entras, cuando tú entras, mira, yo, que aún teniendo licencia por ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional de ADP, yo decidí entrar al proceso. Y tengo mi grupo asignado en mi liceo, José Francisco Peña Gómez. Y tengo mi computadora. Pues yo no estoy hablando de que inventándonos. Yo estoy metido en el proceso. Y cuando tú entras con la computadora, el mismo sistema te saca, el mismo sistema te excluye. El mismo sistema te deja fuera a cada rato, sin control. Entonces, eh, a, eh, es a diario que se presentan dificultades. Por lo tanto, hoy miles de maestros y maestras están preocupados y angustiados porque no han podido ingresar. Eh, Sixto, ahí mismo... Eh... ¿Qué hay de cierto de que a raíz de que se, se cambiaron las autoridades de, de educación, no han sido colocados todavía los directores distritales y que hay procesos que están paralizados por falta de firma de esos directores aquí Prá, en la regional? Prácticamente todos los procesos en el país. Mira lo que pasa. Además de que no convocaron al concurso, además Pero, de que no convocaron eh, a la evaluación. Vamos a hacer como el interrogatorio de, de, de, del juicio. Que prácticamente todos los procesos del país, ¿qué? explícale eh, eso a la gente. Están paralizados. Entonces, mira qué es lo que pasa. A pesar de que no convocaron a evaluación. Es un contra interrogación. ¿Qué? A pesar de que no convocaron a evaluación y a concurso como establece la ley para la escogencia de los directores regionales y distritales. En la semana pasada fue hace una, dos semanas, ¿verdad? Hace que juramentaron a los directores regionales. Pero entonces esos directores regionales no cuentan con directores en los distritos educativos. Entonces, ni el sistema tampoco. Tú vas a un distrito ahora y el director anterior te dice, no, a mí me pusieron como asesor, yo no puedo firmar nada. Exacto. De poco hay un... Entonces, un padre va, un estudiante va a agotar un proceso, a buscar un documento, el maestro va a depositar unos papeles para jubilarse y no puede hacer absolutamente nada ahora. Bueno. Tienen paralizado al Ministerio de Educación en ese aspecto, pudiendo haber... Resuelto eso como lo establece la ley y como nosotros lo demandamos. Se puede decir que se improvisó, se ha improvisado. Bueno, en ese, ese improvisación y, y un mal manejo que uno, no uno no esperaba, uno no esperaba claro que, que no. bajo la gestión de un hombre con tanta experiencia claro, ver, en el sector años, ¿no? como Roberto Fulcay claro. se asumiera y esto lo estamos diciendo a dos meses de, del sí, gobierno haberse sí. instalado y él en el ministerio prácticamente en estos dos meses. Bueno. Tantas luces y pocas sombras. Sí, no? Una Gracias. última preguntita. La docencia están eh, puesta para iniciar el 2 de noviembre. ¿En diciembre será igual el, la, lo de las vacaciones de Navidad, el 20 por ahí? ¿Será igual o cómo será esta parte? Sí, regularmente es a partir del día 20. Eh, oye, lo que pasa. Ahora nosotros estamos conscientes de lo siguiente. No vamos a poner en juego porque es de ley. Las vacaciones docentes, sin embargo, eh, nada es, nada irregular y nada es normal ahora. Cualquier okay. Cuando le planteamos ese tema al ministro, él dijo, yo lo voy a ver con la DP en su momento. Sin poner en juego las vacaciones, el magisterio está en disposición de hacer, cual por los estudiantes y por la patria, de hacer cualquier nivel de sacrificio, okay. en el sentido de si hay que mover o cambiar, pero garantizando, las vacaciones, aunque haya que mover ciertas fechas. Aunque no Bien. haya docencia gracias. solamente 24, los del 20 al 25, 31, y que continúe prácticamente normal el año escolar en diciembre. Sí, sí, correcto. Perfecto. Bien. Bien. Gracias Bien. a Asisto Gavín por la presencia, estar con nosotros, someterse a este cuestionario, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, sí, Asisto. Sí, eh, ¿no? ha dicho muchas verdades ahí. Sí. Presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, amigo nuestro, bueno, y compañero de trabajo, pues esto, sí, es un programa de televisión sí. aquí también. O sea, estrella, sí. sí. Es estrella, así, es, así. Y si ustedes no dicen que yo soy un colaborador de este programa, entonces miren, me vuelvo sí. a. Sí. Pero, no solamente es un entrevistado, es eh, ojalá... un colaborador. Y Ola, tienen que verdad. decirlo. No hay que segundo. decirlo. Cada te vez que te mencionamos te algún tema. Si no los denuncio públicamente, en de una, una rueda de eh, prensa. Eh, con 30 vos. segundos ahí, escúchame, Amado. 30 segundos, ya quitamos el traje de dirigente de la DP ya como dirigente de izquierda tu posición con relación a los resultados de las elecciones de Bo en Bolivia, Creemos que vemos oh, sí, eh, que naturalmente ha ganado el, el MAS, el partido de Evo Morales y eso si quieres reprenda lo que realmente había sucedido y que se quiso aparentemente torcer, ¿cuál es tu punto de vista con relación a esto? Bueno, pienso que demuestra esa realidad del triunfo sí. del MAS en Bolivia que el MAS realmente se había sembrado y se sembró en el pueblo de Bolivia que el proceso de interrupción que hubo por aquel golpe de estado fundamentado en un fraude entre comillas, que después se demostró que no hubo que no fue tal entonces eh, demuestra que el MAS se sembró en el pueblo de Bolivia y que se reafirma que los derechos logrados durante las gestiones del presidente Evo Morales realmente están ahí y que ese pueblo está intacto, por lo tanto es un triunfo de América Latina como un triunfo a nuestro pueblo es el hecho de que ya también se legalizara la participación del movimiento que encabeza Rafael Correa y otros Exacto. en Ecuador, que ilegalmente el traidor de Lenín Moreno, después que Correa lo, lo llevó a la presidencia, entonces procedió a anularlo. Eh, violentando las leyes ecuatorianas. que se está buscando es. en Ecuador eh, lograr Bien. eso mismo que en Bolivia. Por último, Sixto. Bueno, yo voy a pedir tres segundos porque pues, verdad <risa> La, eh, las declaraciones del Falpo Sixto eh, de manifestación y de exigencia de que en 48 horas, si en o sea, si en 48 horas no, no se no, no se movilizaba al actual general designado aquí el señor Cena. sea Rojas. Eh, sí, Cenas Rojas. Cenas. Cenas Rojas. Eh, pues habrían manifestaciones Por el caso de Vladimir Valdera ¿Qué tú opinas al respecto? Bueno, la ADP no ha discutido ese tema Pero sí mi posición es Como ciudadano de este pueblo sí, como Que sí, estoy ¿sí? de acuerdo con la demanda De que el general eh, sea trasladado No sea ubicado en San Francisco de Macorís. Ahora bien, respecto a las protestas Es un derecho constitucional De todo eh, dominicano y dominicana protestar Sin embargo, si sí les digo a los, a los amigos del Palpo que en este momento tan complejo que vive la humanidad y el país, lo importante es pensar en el método en que se va a utilizar. Así para es. que la protesta eh, no eh, pierda legitimidad a partir del método. Porque ahora lo importante es, es lo de la denuncia, sobre todo, y lo de la exigencia eh, mediática y por las vías que se están realizando. Sin, me, embargo, me, cualquier me sumo, actividad, sin embargo, cualquier actividad debe ser guardando el protocolo y actividades cívicas pacíficas me sumo a esa a ese planteamiento tuyo Cito es como si lo hubiese hecho yo porque sí sí realmente es muy enjundioso bueno gracias a Cito Gavín vámonos a una gracias pausa a porque si no estos dos van a seguir preguntando <risa> <risa> señores gracias, no se vayan volvemos hay más contenido